En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos Voy a empezar poniendo cinta adhesiva o cinta de carrocero en las esquinas de la caja Voy a sellar todas las esquinas Ya tengo toda la caja sellada y ahora vamos a pintarla con pintura la tiza de color azul Como este color es muy cubriente no voy a aplicar ninguna capa de gesso para tapar las letras de la caja ya tengo la caja completamente pintada y vamos a pasar al siguiente paso. Yo voy a utilizar pintura a latiza pero también puedes utilizar pintura acrílica de color blanco y un pincel de cerdas duras. Vamos a hacer la técnica del pincel seco en la parte de arriba de la tapadera de nuestra caja. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible, que quede poquita pintura. Con esa poquita pintura vamos a ir marcando encima de la tapadera. Si veis que en algunas zonas queda mucha pintura, secáis el pincel y después lo vais, eh, esa pintura, extendiendo. Queremos que nos quede una base blanca, pero no completamente blanca, sino que haya bastantes rastros de la pintura azul que queda debajo. Para el siguiente paso voy a utilizar esta pintura que es pintura a la tiza metalizada en color dorado. Esta pintura es tan espesa que la podemos utilizar también como pasta de textura. Y con un stencil que he pegado en la caja, en la tapadera, voy a extender una capa de esta pintura que ya os digo es más bien es, es una mezcla entre pintura porque la puedo usar de pintura y también como pasta de relieve de color dorado. Vamos a cubrir el stencil con una espátula. Vamos a extender muy bien la capa de pasta. Y una vez cubierto el stencil vamos a levantarlo para que nos quede un precioso relieve de color dorado. Ahora tendremos que dejarlo secar. Para decorar la parte de abajo de la caja voy a utilizar esta cinta de encaje que he reciclado. Voy a tomar medida para ver lo que tengo que recortar. Como me sobran un par de centímetros, voy a ir recortando en la parte de arriba para que me quede bien. Aplico pegamento sobre el lateral de la caja y lo extiendo con el dedo para que me quede todo sin ningún pegote. Todo bien extendido. Y ahora vamos a pegar el encaje. Vamos a intentar que nos quede lo más recto posible. Voy a dejar un par de centímetros por la parte de arriba. Que es donde monta la tapadera. Esa parte no le voy a poner el encaje. Y lo voy a dejar en la parte de abajo. Digamos para que el trocito que me sobra pueda eh, meterse eh, hacia adentro en la parte de la base de la caja. Continuamos pegando, aplicamos el pegamento y vamos a ir recubriendo todo el contorno de la caja. En la parte de abajo de la caja nos queda como un centímetro del encaje que tenemos que pegar. Lo doblamos hacia adentro y lo vamos a ir pegando para que nos quede perfecto. Para que nos quede más pulido vamos a pegar unos trozos de lazo encima del encaje y así quedan los cortes perfectos. De esta forma vamos a decorar la base de la caja. Vamos a pintar con pintura dorada, de la misma que hemos utilizado para hacer el relieve, estas dos filigranas de maderita. Ya se ha secado el relieve y ahora vamos a pegar las dos maderitas al lado del mandala. Para decorar el borde de la tapa vamos a pegar esta cinta de encaje.